Aquí estoy con Enrique Salva, que fue mi maestro, esperando que nos ruede un forillo y pasando, esperando. Aquí estoy en una localización cerca de Roma. Me quité la chaqueta porque debía hacer mucho calor. Estoy localizando, pensando dónde puedo encajar la maqueta. Y a partir de entonces... Se empezó a hacer lo de los cristales, cristales, pues, bueno, entonces ya fue una moda, ¿eh? nos llamaban de todas partes para meter el cristal. Aquí estoy con el director de arte, Gil Parrondo, delante de Granada y Sierra Nevada. Está pintado en un cristal, y esto es el pueblo de Sigüenza, en Guadalajara. La Plaza de Badlat, la parte baja, es decorado. Este minarete sirve para tapar un apoyo, porque había panorámica, y el resto todo hacia arriba era un recorte. De verdad. Al fondo eran de verdad, luego bueno, eran las la... y luego salían las de verdad. De verdad sí, sí. En el centro, el tren en juguete. I'm looking for Red Sonia. Para no tener que construir todo el costillar me fui a un matadero y nos llevamos un esqueleto de vaca encajaba con una pasarela por donde pasaban no, los actores entonces lleno con muñequitos y, y lleno todo nació todo el relleno de allí del fondo David dijo que ...que no había que dejar en, en desuso mi sistema... ...que si, mi sistema era muy antiguo y... ...pero que no había que dejarlo en desuso... ...porque era el trabajo que yo hacía era todavía muy interesante... ...que el sitio era ideal, a la localización".